¿Qué tal, amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón, semana 2 de la juvenil de primavera Donefa de 2023. Los frailes del Tepeyac reciben a los leones negros de Pultitlanis Cali. Ceremonia de capitanes previa al encuentro. Iniciamos el encuentro, patada de kickoff por parte de los frailes. Una patada corta que sale del campo. Fueran los pañuelos, así que veremos inicia la ofensiva de Los Leones en la yarda que salió el balón o toman el castigo para que la patada sea más atrás inician en la yarda 40 la ofensiva Los Leones, primera oportunidad 10 yardas por avanzar movimiento en la jugada la entrega para el receptor que salió en movimiento Macarro de unas 4 yardas vendrá segundo down segunda oportunidad son seis por avanzar y el pase corto completo pero baja bien la defensiva a detener a perder yardas los leones vendrá tercera tercera oportunidad son ocho yardas por avanzar Buscan en la carrera por el centro, pero va a detener muy bien la defensiva de los frailes. Será cuarta oportunidad. Los leones tendrán que entregar el balón. Cuarta oportunidad, son 11 yardas por avanzar. Patada de despeje por parte de los leones. Aquí viene la patada. Problemas con el fildeo. Aquí ya viene el regreso por parte de los frailes buscando por el lado izquierdo. bien detenido, primera y 10 para los locales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes, con el acarreo por el centro, el corredor que jala las piernas, va conseguir unas 12 yardas, primera y 10 para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes, yarda 46 de su campo, van de nueva cuenta por tierra, corredor que hace buenos cortes, jala las piernas, unas 12 yardas de ganancia, primera y 10 de nueva cuenta. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para frailes. Movimiento en la línea. Parece que se movieron primero los frailes, así es que serán castigados con 5 yardas. Hubo dos castigos en la jugada anterior. En bola viva un falso arranque por parte de los frailes. Y en bola muerta un foul personal también por parte de los frailes. Así que vendrá primera y 30 para los del Tepeyac. Aquí van con el pase solo receptor. El pase es completo. Y va a ser detenida la marca del primero y 10. Primero y 10 para los frailes. Primero y 10 para los frailes. Yarda 29 del campo de los leones. Por tierra de nueva cuenta el número 18. Buscando por el lado izquierdo. Bien detenido por la defensa. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. Pase corto completo. Pero baja bien la defensiva de los Leones, van a detener, vendrá tercera. Tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. La defensiva de los Frailes por tierra, se cierra bien la defensa de los Leones. Cuarta oportunidad para los de casa. Cuarta oportunidad, cinco por avanzar, se la van a jugar los frailes, se le acaba el tiempo al coreback, alcanza a soltar un pase pala que va a ser completo, pero bien detenido en la línea de golpeo, termina las oportunidades para la ofensiva de los frailes, vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los leones, con el aire, se le acaba el tiempo al coreback, va a ser capturado, pérdida de yardas para los leones. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo para los leones. Son más de 20 yardas las que tienen que avanzar. El engaño con el balón por el lado izquierdo. Buen avance. La defensa detiene también. Vendrá tercera. Tercera oportunidad y largo para los leones. Uno con un objetiva por el lado derecho. Bajó bien la defensiva y van a volver a detener será cuarta oportunidad para los leones cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje por parte de los leones centro un poco alto, aquí viene la patada Silvio el regreso por parte de Frailes ya va a ser detenido el número 45 para primera y 10 para los frailes primera oportunidad y yardas por avanzar para los frailes Aire. el pase que va a ser incompleto, vendrá segundo down un castigo en la jugada anterior, sujetando por parte de los frailes, así que vendrá de nuevo no primera oportunidad, 20 yardas por avanzar van por tierra jugador que encuentre buen espacio la aprovecha para sacar unas 12 yardas segunda oportunidad para los frailes Iniciamos el segundo cuarto. Vendrá la ofensiva de los frailes. En segunda oportunidad, aquí van con el acarreo. Corredor que encuentra espacio y se va a escapar hasta las diagonales. por parte de los frailes que ponen los primeros seis de la mañana. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los frailes que va a ser bueno. Así es que los frailes ganan 7 por 0 a reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de los frailes. El regreso por parte de los leones. Rompe el primer tacleo, tiene espacio. Ya va a ser bien detenido. Pasando a la yarda, 40, los leones tendrán primero y 10. Primero y 10 para los leones. Colocados en la yarda, 42 de su campo. Van al aire. Pase corto. Es incompleto, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. El pase corto incompleto, vendrá tercera. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. tiempo al coreback, suelta el pase a zona de nadie, el pase es incompleto, podría haberse marcado como pase ilegalmente lanzado, no lo señalizan así los oficiales, vendrá cuarto down, cuarta oportunidad vendrá la patada de despeje por parte de los leones, le tapan la patada, y aquí viene el balón que le cayó a las manos al jugador de los frailes, que es una buena jugada defensiva primera y 10 para los frailes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes Van por tierra Carro por el lado derecho el defendido por la defensa vendrá segundo down segunda oportunidad son 6 yardas por avanzar <tose> soltó el balón en el corredor lo alcanza a recuperar y alcanza a regresar a la línea de golpeo vendrá tercera ¡No! tercera oportunidad cuatro por avanzar ¡No no aire y Silva Tazos ahora un procedimiento ilegal en contra de los frailes y les va a costar cinco yardas ¡No, les, tercera y nueve para los frailes ¡No, les, tras el castigo Pase incompleto se le fue de las manos. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. La buena patada. La dejan votar y entra a la zona de anotación. Será touchback, así que vendrá la ofensiva de los leones. Será primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones. 27 con el acarreo por el lado derecho Va a ser bien detenido Vendrá el segundo down Segunda oportunidad Son 12 por avanzar Se queda con el balón Va a ser bien detenido Vendrá tercera Tercera oportunidad 11 yardas por avanzar para los leones no con y bola en la jugada y el balón lo van a recuperar los frailes, así que vendrán los de casa con la ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra, corredor que rompe hacia la derecha. Y sigue jalando las piernas, Tocha por parte de los frailes. Que le ponen 6 puntos más al marcador, 13-0 el score, veremos el intento de punto extra. Tuvimos un castigo en la jugada anterior en contra de los frailes. Un procedimiento ilegal. Así que vendrá primera y 15. Centro muy alto. La recupera el quarterback y van a perder muchas yardas. Vendrá segundo down. El oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. Segunda oportunidad son más o menos unas 30 yardas por avanzar para los frailes. Al pase, pase, pase, pase, bueno, aire suelta el brazo, el Que el pase es incompleto. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo para los frailes. El pase corto completo. Pero baja bien la defensiva de los leones. Van a detener. Cuarta oportunidad para frailes. Cuarta oportunidad. Vendrá la ofensiva de los frailes en formación de doble gemelos. Y el coreback decide salir por piernas, no va a llegar a ningún lado, va a ser detenido termina las oportunidades para la ofensiva de los frailes, vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones Se queda el balón, el coreback sale por el lado izquierdo, va a ser bien detenido, vendrá segundo down Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Centro un poco alto, la alcanza el coreback. Y va a ser bien detenido, vendrá tercera. Tercera oportunidad, son 7 por avanzar. Vanilla al aire, el pase que es completo con el número 27. Va a ser bien detenido, primera y 10 para los leones. Daremos inicio al tercer cuarto de este encuentro Patada de Kiko por parte de los Leones Que están cayendo en este partido Por marcador de 7-0 Contra los Frailes Ahí viene. Listos izquierda, listos, derecha y aquí viene la patada de salida por parte de los leones. En fin el regreso por parte de los frailes. El número 2 con el regreso. Encontrando en espacio por el centro. Aprovechándolo para llegar hasta la yarda 40. Primero y 10 para los frailes. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Y con el acarreo por el lado izquierdo. Baja bien la defensiva y detienen atrás. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 14 por avanzar. Van al aire los frailes, suelta el brazo el El pase es interceptado. Y aquí viene el regreso por parte del defensivo. Va a llegar hasta la yarda. 40. Primera y 10 para los Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leones. Van con el acarreo por el lado izquierdo. Baja bien la defensiva y detienen atrás. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son 13 yardas por avanzar. Y con el acarreo buscan por el lado derecho, pero va a ser bien detenida. Corredor, tenemos un pañuelo en la jugada. Vamos a ver qué dicen los oficiales acerca del castigo. Castigo en la cueva anterior, fue un shift ilegal por parte de Leones. Es declinado, así es que vendrá tercera y tiempo fuera por parte de Leones. Tercera oportunidad, son 16 por avanzar. Van al aire. El pase completo con el número 27. Tiene espacio por el lado izquierdo. Y lo van a alcanzar a detener. Aparte hubo un castigo. Va a ser por el tacleo. Así que será primera y gol para los leones. Primera y gol para los leones. Por la acuerdo, busca por el lado izquierdo. Y va a ser bien detenido. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y gol para los leones. Soltaron el balón si lo alcanzan a recuperar Vendrá tercera Tercera y gol La ofensiva de los Leones van al aire Se le acaba el tiempo al coreback Sale por piernas por el lado izquierdo No va a llegar a la zona de anotación Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta y gol De los oficiales. Tiempo fuera por parte de Leones. Cuarta oportunidad para los Leones. Cuarto gol. Directa del coreback. Se cerró la defensiva. No van a llegar. Sí, dice el oficial de la banda. Touchdown por parte de los Leones. Que ponen los primeros seis puntos en su score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los Leones. Van por dos puntos para darle la vuelta al marcador. Le por el lado derecho, pero baja bien la defensiva que tienen al coreback. La conversión es mala. Los frailes siguen ganando 7 a 6 en este encuentro. A reanudar el encuentro, patada de kickoff por parte de, de los Leones. Aquí viene la patada, la patada que se queda dentro del campo. Aquí un y el regreso por parte de los frailes. Encuentra espacio el fútbol por el lado izquierdo y pasando a la yarda 40, los frailes tendrán primer 10. Lista la ofensiva de los frailes, primera oportunidad, 10 por avanzar. Va con el acarreo por el centro, bien detenido, vendrá segundo down. Iniciamos el cuarto cuarto de este encuentro, la ofensiva de los frailes. En segunda y seis, aquí el acarreo por el centro que les va a dar unas seis, siete yardas. Primera y diez para los frailes. Bola, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para frailes. ¡Vamos, vamos! Van por tierra, viene el acarreo, encuentra espacio, el corredor, sigue avanzando. Ya va a ser bien detenido primer diez para Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Frailes. Van de nueva cuenta por tierra, bien en contacto sobre el corredor. Van a perder yardas los Frailes, vendrá segundo down. Vendrá segunda oportunidad, son 12 yardas por avanzar. Es por tierra, número 24 Que busca irse por el lado derecho Pero va a ser detenido Yardas atrás, vendrá tercera Tercera oportunidad de largo Para los frailes Van al aire Se le acaba el tiempo al coreback Decide salir por piernas Y va a ser bien detenido Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 11 yardas por avanzar la van a jugar los Frailes, vienen al aire. El pase, que es incompleto, termina las oportunidades para la ofensiva de los Frailes. Entra la ofensiva de los Leones al terreno de juego. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el conjunto de los Leones. Vienen al aire, se le acaba el tiempo al quarterback. Decide salir por piernas y tiene espacio por el lado derecho. Baja bien la defensiva, pero... Rompe el tacleo, sale del campo, vendrá segundo down. Segunda oportunidad, son 7 por avanzar. Vengo por tierra, pero está muy bien parada la defensiva. Aún así logra salir el corredor. Un buen avance, Primero y 10 para los leones. Un castigo en la jugada anterior, sujetando por parte de los leones. Segunda oportunidad, 17 por avanzar. Van al aire, se le acaba el tiempo el coreback, va a ser capturado atrás, tendrá tercera. Tercera y largo para los leones. Buscan al aire, pero va a ser capturado el coreback y se va a quedar cerca de la zona de anotación, es cuarto lado Cuarta oportunidad y largo para los leones. Son como unas 32 yardas por avanzar, aquí en la patada de despeje, casi tapada. Termina siendo una patada corta y ahí el fildeo y el regreso por parte del número uno de los frailes. Va a ser detenido, primero y diez para los del Tepeyac. Es primera y 10 para los frailes, en la jugada anterior hubo un castigo, un shit ilegal por parte de los leones. Declinado, aquí viene la primera oportunidad de los frailes. El acarrado el número 24 que va a ser bien detenido, vendrá segundo dan. Segunda oportunidad, son seis por avanzar para los frailes. De nuevo por tierra. Busca el corredor por el lado derecho, sigue jalando las piernas. Ya va a ser detenido el número 45, vendrá tercera. Si llegaron, si llegaron a la primera oportunidad, primera y gol para los frailes. A la carrera del número 24, corta hacia afuera y se va a meter a las diagonales, touchdown por parte de los frailes, que si le ponen 6 puntos más, 13 por 6 el marcador. El intento de punto extra, que es malo, 13 por 6 se va a quedar el marcador. Arredondar el encuentro, patada de kickoff por parte de los frailes, hay un castigo en la jugada, va a ser del equipo que patea, aquí viene el regreso por parte de los leones. Ya detenido el fielder, vamos a ver si deciden aplicar el castigo en la patada. Se aplica el castigo. Se repite la patada de kickoff ahora desde la yarda 30. Y aquí de nuevo la patada. El fielder y el regreso por parte de los leones. El número 22 en el regreso, encuentra espacio por el lado izquierdo un buen regreso que va a llegar hasta la yarda 45 del campo de los trailers y 10 para los leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones pase corto con el número 27 se libra ahí de los tacleos y va a sacar unas 5 yardas vendrá segunda segunda y 5 centro quedó un poco bajo Ahí va a ser detenido, aparte hay un pañuelo en la jugada. Por la zona va a ser un sujetando en contra de los leones. El castigo fue un foul personal, tacleando de la barra por parte de los frailes. Los penalizan con 15 yardas, primera y 10 para los leones. Suelta el brazo, el trabar, que el pase es incompleto. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, segunda y 10. Van de nueva cuenta al aire, el pase que es incompleto, vendrá tercera. Castigo en contra de los leones, un sujetando en la jugada anterior, de nueva cuenta segunda oportunidad, son 20 por avanzar. Van al aire, el pase que es incompleto, así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Al aire, el pase que es incompleto, hay un pañuelo en la jugada acá de este lado por parte del oficial me parece que va a ser una interferencia de pase vamos a ver qué dicen los oficiales correcta la el castigo que se marcó en la jugada anterior es una interferencia de pase es primero y diez para los leones aquí tenemos un pañuelo, va a ser un falso arranque por parte de los leones Primera y 15 para los Leones. Tiempo fuera por parte de los frailes. Primera y 15. Aquí el centro muy alto, le alcanza a caer al Polovar con suerte y tiene espacio y lo aprovecha. Tendrá segunda oportunidad para los Leones. Segunda oportunidad, nueve por avanzar. Otra vez el centro muy alto. Va a recuperar el Corobac. se le libra del tacleo. Regresa ya a la línea de golpeo. Y con esta jugada finaliza el encuentro aquí en el... En el campo de Colts. Por ahí silbatazos porque hay un jugador lesionado. Pero bueno, ya marcaron el final del partido. El marcador se queda Frailes 13, Leones Negros de Nicolás Romero 6. En esta semana 2 de la juvenil de primavera de Onefa 2023... Esto por hoy nosotros les damos las gracias, esta es una producción de Zona de Gol, soy Miguel Cotarello, nos vemos hasta la próxima.